Anderson Hernández, en las prácticas de los Tigres del Licey, Anderson, también te integraste antes de llamado a los jugadores de posición, como te dije desde que te vi, te veo súper en forma, trabajaste mucho. Sí, sí, gracias por la oportunidad y recuerden que la gloria de Dios, sí, gracias a Dios, estoy más flaquito, he estado trabajando de gimnasio y eso y corriendo mucho, sí, me, me integré la semana pasada, como el martes, entré estaba ahí en la casa, ya tú sabes, pues, lo di uno de y vine para acá a ponerme ready. A propósito de eso, ¿cómo valoras la experiencia en México? Ya has tenido experiencia anteriormente, pero en esta ocasión, ¿cómo, cómo pasó todo por allá? Todo bien, todo bien. Eh, el, eh, yo estaba con equipo de eh, Laredo y me lesioné, me desgarré el cuádrice, vine aquí, duré como un mes y volví, me fui a Tabasco y me fue bien, gracias a Dios, muy bien. Tú sabes que por lo general ese tipo de lesiones es recurrente o sea vuelve con el tiempo por lo general eso se quita con mucho descanso y eso no no no te has sentido mal después de eso verdad después de la recuperación no has vuelto atrás no gracias a dios no yo me recuperé bien yo hice mi tratamiento bien aquí gracias a dios y ni te no me no me ha topado más nada tú sabes Anderson que tú en tu rol de, de veterano el año pasado tremenda temporada la gente dándote seguimiento con el asunto de los hits y todo eso obviamente ya esta es una nueva oportunidad para llegar a esa cifra que mucha gente espera pero también hay una hay un nuevo dirigente hay un nuevo gerente igual cada vez que converso contigo a inicios de temporada tú esperando tu participación verdad sin exigencias exactamente no cuando me den el chance yo estaré ahí cuando me den el chance tratar de hacer el trabajo y, y aprovechar la oportunidad en este caso, eh, probablemente, eh, con los muchachos seleccionados en el draft, con los ya más jóvenes que han accionado, el mismo caso de, de tu sobrino Sergio Alcántara, otros más jóvenes, ¿tú crees que este año, al igual que ha pasado últimamente, esa puede ser la clave? Que ustedes puedan cumplir una etapa, veteranos y jóvenes, por lo menos iniciando el torneo, y que eso pueda mantenerse hasta el final, para que eso pueda ser positivo. Esperemos que sí. Eh, eh, con lo del sobrino mío, yo creo que él no va a jugar desde el principio que cogió sí. mucho eso pero sí, sí, sí, con los muchachos que cogían en el draft, si le dan la oportunidad al principio y eso, yo creo que va a ser una buena mezcla entre veteranos y jóvenes y yo creo que nosotros podemos hacer mucho daño, mucho daño. <risa> mucho daño, eso es como una advertencia, Anderson. Sí, sí, tú sabes que tienen que tener cuidado con los tigritos Mira, el último juego, el séptimo juego, yo sé que eso pasó y todo lo demás, pero eh, mucha gente no apostó al Licey ni siquiera para terminar bien en la temporada regular. Los tigres se metieron al round robin y a un séptimo juego de una final a propósito de todos los problemas que, estuvo el, que tuvo el equipo. ¿Tú crees que eso es algo propio del Licey, ese ánimo que siempre se mantiene ustedes, que siempre lo mantienen también? ¿Eso fue clave la temporada pasada? Claro, claro, eh, la armonía es lo principal si, si nosotros estamos en armonía En el cruzado y, y seguimos como siempre Llevándonos bien, como hermanos que somos eh, Nosotros seguiremos eh, jalando para el mismo lado ¿Entiendes? Pues si, si tú estás para allá, yo estoy para acá Ahí va a venir el problema Pero cuando todo el mundo jala para un mismo lado las cosa sale mejor Y eso fue lo que pasó el año pasado Nadie creía que nosotros íbamos a pasar Ah, no, ya ellos ganaron el año pasado Ya no, mentira Nosotros gracias a Dios pasamos Y mire, nos fuimos a las finales y Lamentablemente no pudimos ganar que queríamos, pero este año ha tratado otra vez. Muchísimas gracias, Anderson, y suerte para esta temporada. Muchas gracias a ti, Dios me lo bendiga. Seguimos con más.